Hola, soy Remo RemuCraftly, aquí en un nuevo vídeo. Sé que he estado mucho tiempo sin subir vídeos, lo lamento, he estado doleda con otras cosas como dibujar, comer, respirar, ya sabéis, lo típico. Ya que estamos en junio, que es el mes del Pride, he decidido hacer un dibujo tratando el tema. Para quien no sepa qué celebra el Pride, es el orgullo LGTB+. Si no sabes lo que eso significa, seguramente vives en una cueva sin internet porque... Venga, ya todo el mundo se entera de estas cosas. Y si no, lo buscas en Wikipedia o en Google. Bueno, pues siempre se empieza con el boceto, del cual no grabé todo, todo, todo. Es que se me ocurrió grabar cuando yo había hecho una parte. Cosas de la vida. Y bueno, la pasión de dibujo normalmente yo hago. Yo y la mayoría de dibujantes del mundo. Boceto, lineart, coloreado. Y ya está, hermoso dibujo. Simple, sencillo, rápido. No, está de dos horas y media. Sin contar en la parte previa y un poco después que hice algún retoquillo que otro. Así que ahora podéis ver el. la <risa> Como voy dibujando, y pues no sé qué más decir, así que disfrutad del speedpaint. Aprovechando que es el Pride, en vez de ponerse entre las dos banderas de los dos personajes, hay más banderas escondidas que si las encontráis las podéis poner en los comentarios. Y ya que pones algo en los comentarios le dais like al vídeo y os suscribís también me viene muy bien. Bueno, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros. Si os ha gustado el dibujo, dale like y suscribiros. No sé, dale, dale like y suscribiros en general. ¡Chao!